Una vez que hemos aplicado todas estas pautas y ya tenemos los datos eh, correctamente limpios y, y eh, preparados para lo que queremos en RDF, faltarían hacer dos pasos más. El primero es adaptar eh, los datos de entrada a nuestras listas de conceptos o de taxonomías SCOS. Estos son Uh, las listas de scopes son unas listas eh, cerradas, de valores cerrados, que ide identifican algunos eh, eh, valores eh, eh, con referencia a nuestra clase terraza. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, En, en el vocabulario de eh, defenso y locales de terrazas, de la, que es el que estamos utilizando, al abrirlo, si nos vamos al diagrama UML, nos estamos centrando en la terraza, ¿no? Pues en la terraza sabemos que tienen una relación de periodo de funcionamiento que va a ESCOS concepto. Y ese periodo de, de funcionamiento tiene que tener unos valores fijos, es decir, puede tener cuatro, 5, 20 valores, pero van a ser esos siempre. Y tenemos que adaptar nuestros datos de entrada para que estos valores o estas URIs, porque se van a utilizar URIs para representar cada uno de los valores del periodo de funcionamiento, sean eh, los correctos. ¿Cómo hacemos esto? Mm, volvemos a ir eh, a la, mm, al catálogo de datos de vocabularios y hay otra pestaña donde se indican el catálogo, el catálogo de listas SCoS. Y aquí aparecen todas las listas SCoS que se utilizan para cada uno de los vocabularios. Como vemos, el primero justamente que nos sale es el de periodo de funcionamiento, que es exactamente el que queremos, ¿no? Entonces, en el periodo de funcionamiento ya vemos que el vocabulario que los usa es el censo de locales comerciales, o sea, que es el, la lista SCOS que queremos, y tenemos que ver cuál es el tesauro o, eh, que utiliza. En este caso, nos tenemos que centrar en estos valores. Y vemos que eh, lo que tendríamos que generar es algo parecido a esto. ¿no? En nuestro RDF final, lo que vamos a tener que generar es algo, una URI, eh, que. Eh, como vemos la única parte variable es la parte anual y la parte estacional no entonces lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro csv y ver si hay alguna de las columnas que indique esta información y cómo la indica habitualmente estas columnas eh, son representadas con valores numéricos es decir uno para anual dos para estacional de esa manera ¿no? entonces eh, como vemos aquí eh, tenemos dos columnas, una es la descripción en lenguaje natural eh, del de, eh, periodo de la terraza que está abierto eh, o funcionando, eh, perdón, y el otro es el, el periodo de la terraza, eh, el valor numérico. Si tenemos alguna duda, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, eh, tenemos la información en PDF. Entonces, si vamos a este PDF y lo abrimos, aquí nos va a dar información sobre qué significa cada cosa. ¿no? Entonces, eh, buscando, um, el, deberíamos buscar eh, esa columna eh, y donde nos indica ID periodo terraza, dice, informa acerca del periodo de funcionamiento, exactamente es nuestra lista scores, eh, que puede ser uno anual o dos estacional. ¿vale? Puede ser que eh, en nuestro RDF luego queramos añadir en algún momento la descripción en lenguaje natural, por lo que eh, es recomendable no cambiar esto y lo que vamos a hacer es cambiar los identificadores. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo que antes. Eh, editamos la columna, la transformamos y volvemos a utilizar el valor replace. Entonces utilizamos replace, en este caso, el valor 1, nos lo pones a anual. Y podemos volver a concatenar el valor 2, si no me equivoco, por estacional. Y como vemos con esta expresión, ya somos capaces de, capaces de cambiar el valor 1 y el valor 2 por y, anual y estacional. Tiene que ser en minúsculas, ¿vale? Tiene que cuadrar perfectamente con la parte variable de nuestro tesauro. Entonces anual y estacional vale para que cuando generemos las reglas cojan esos valores y sean capaces de distinguir entre un periodo de funcionamiento anual o estacional le damos a ok y ya hemos cambiado todos estos valores perfecto ya tenemos nuestro paso 2.4 que es la generación de eh, eh, de valores eh, para nuestras listas escos. Si tuviésemos mm, eh, nuestra clase, si tuviese más enlaces con otros eh, listas escos, deberíamos buscarlos en nuestro CSV y hacer exactamente lo mismo para otra columna.